es el resultado de una polinización libre de una variedad que se llama Vega fruta de pulpa blanca bien redonda no tiene ápice prominente el color en la superficie de la piel es un rojo bien atractivo por sobre un fondo blanco cremoso cuando la fruta este, va llegando a, a su madurez es del carozo eh, despegado de la pulpa no llega a tener las características típicas de un fruto prisco pero eh, asume un, una, unas cualidades este, bastante próximas a ese tipo de, de fruto el tamaño promedio del fruto se encuentra en 140-150 gramos que es una planta de vigor medio eh, y de buen, de buen comportamiento de frente a, a, a, a las condiciones regionales de cultivo. La época de plena floración de esta variedad se da entre el 10 y el 12 de agosto y la fecha de cosecha se inicia entre el 10 y el 15 de noviembre. Eh, requerimiento de horas de frío está estimado en 420 horas de frío. La cantidad de grados Brix, o sea que es la que nos da una idea de la cantidad, de, de nivel de azúcar ¿no es cierto? que tiene la pulpa, está en no menos de 11, y en esta temporada particularmente, donde por ahí las lluvias han sido relativamente escasas, eh, estamos en 14 grados BRICS y eh, este sabor equilibrado entre el dulce y el ácido.